el vibranium está desapareciendo dicen que las reservas salieron de la tierra y se alejaron flotando Stark, acabo de comunicarme con Shuri en Wakanda robaron más vibranium es necesario encontrar al responsable ya